Bienvenidos a Píldoras ofimáticas, el canal desde el que comparto los conocimientos que he ido adquiriendo con el paso del tiempo en pequeñas dosis fáciles de asimilar. En el vídeo de hoy veremos un avance acerca del bucle while que habíamos visto ayer, en el cual veíamos cómo escribir unos valores distintos en una misma celda. Para ello usábamos la función cells y ahí escribíamos distintos números hasta 10.000 en una misma celda. Hoy modificaremos el código para que nos permita escribir en distintas celdas. Habíamos visto inicialmente en un vídeo anterior que se podía acceder a los datos de una celda de dos formas. A través de range con, entre comillas, el nombre de la referencia. En este caso, para acceder a esta celda sería range a 1 O a través de cells. Cells le teníamos que pasar el número de fila y número de columna. En este código nos aprovecharemos de la función cells para pasar un número, a la función y que vaya cambiando de celda. En este caso, comenzamos creando una variable contador, como ayer. Contador. A esta variable le damos un valor, igual a 1 para empezar, y creamos el bucle while. El bucle while tenía una condición, en este caso, contador menor que 10, le pondremos, de forma que se ejecute desde 0 hasta 9, y lo que va a hacer es, en la celda 1,1, el valor va a ser igual a contador. Y para evitar un bucle infinito, tenemos que variar el valor de contador, con lo cual en contador, Vamos a poner lo que tenga el contador en ese momento, más uno. Y finalizamos el bucle con went. Guardamos y ejecutamos. Este es el código que teníamos ayer. Ejecutamos y se nos ejecuta siempre la misma celda. Este código sería idéntico a, en lugar de usar cells, usar la función. Range A1.Value igual a contador. En vez de A1 vamos a cambiarla. Vamos a llamarle C4, por ejemplo, para que sea en otra celda y ver la diferencia. Cerramos, ejecutamos y en la celda C4 ha ocurrido lo mismo que antes en la A1. Por lo tanto... Para nuestro caso actual, tanto Cells como Range nos valen. La diferencia está en que C4 no lo podemos modificar con la variable contador, mientras que Cells sí podremos hacerlo. Usando la función Cells podemos sustituir uno de los parámetros por contador, de forma que la primera vez se escriba en 11, 1, la segunda en 2, 1, la tercera en 3, 1 el valor de contador. Vamos a ver la ejecución de la función, ejecutamos y como vemos ejecutado del 1 al 9, cada uno en una fila distinta. Volvemos a la macro y volvemos a modificarla ligeramente, en este caso contador, contador. La primera será en la 1, 1, la segunda en la 2, 2, la tercera en la 3, 3, de esta forma iré escribiendo haciendo una diagonal. Como vemos, haciendo leves cambios en un bucle while, podremos conseguir distintos resultados que nos pueden ser muy útiles a la hora de hacer ciertas operaciones. Mañana veremos cómo trabajar con el color de fondo para poder eh, pintar además de datos dentro de las celdas, modificar su formato, y en posteriores vídeos veremos cómo modificar el bucle para que en lugar de crecer, decrezca o para que nuestras funciones y nuestras celdas se muevan de derecha a izquierda o de abajo a arriba en lugar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través de mis redes sociales y si os ha gustado el contenido, compartidlo y valoradlo ya que eso hará que llegue a mucha más gente. Hasta la próxima dosis de píldoras ofimáticas. Muchas gracias.